¡Mierda! ¿Estás bien? Perdí pie. Estoy bien. ¡Oh, ¡Lara! ¡Lara! ¡Oh, oh! ¡Lara! Qué? qué poco. ¡Lara! ¡Lara! bien? ¡Jonah! ¡Estoy aquí! Voy a bajar a por ti. Peligroso. Puedo volver a subir. ¿Estás Quédate ahí.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 ¡Ha estado cerca!